¿Pensaste que el rock y la vida sana eran incompatibles? ¿Pensabas que el día y la noche nunca se cruzaban? ¿Vos sos como nosotros, que quieren mover la cintura hasta los 60 y ponérsela bien fuerte todas las noches? Entonces, llegaste al lugar indicado. Bienvenidos a una nueva edición de Brown Yoga. Cuerpo, espíritu y rock and roll. yoga bienvenidos amigos este es un nuevo capítulo de brown yoga cuerpo espíritu y rock and roll para que todos podamos tener un cuerpo saludable envidiable y poder bailar hasta que la vida nos diga que no es más nuestro tiempo queremos extender ese tiempo y por eso vamos a empezar con este primer ejercicio que consiste en hacer el aplauso de azúcar marrón que recordarán de recitales como el 95 el del 98 y el del 2006 a todos nos gustó más el del 95 pero bueno, cada uno sabe luego el aplausito de azúcar marrón vamos a hacer la patadita de Kate Richard que consiste en levantar una patita patadita 1 de Kate Richard levantamos la otra pata patadita 2 de Kate Richard y ahora Pecho paloma, pecho jagger, pecho stone, pecho argento. Se saca para adelante, se mira al horizonte. Fíjense qué lindo que está el río de fondo, supongo que ya lo habrán visto. Pagamos el pechito manito a la altura de la cintura. Acomodamos la mano. Chequeamos que la posición esté funcionando. Perdón. Y movemos el cuello como lo hacía ese gran cantante. Que todos queremos ser. Al menos podemos mover el cuello como él, y con eso, bueno, de alguna manera empezar a estar mejor. Vamos ahora al segundo ejercicio, hemos terminado la introducción, que consiste en ir hacia el piso a buscar una botella de whisky imaginaria, por supuesto, que ustedes podrán proyectar entre sus piernas. Nos acomodamos y con la cabeza, con la boca, vamos a tratar de recuperar la botella que se nos cayó y queremos terminar. Podemos ayudarnos con las manos sin tocar la botella porque está resbaladiza, porque se volcó un poco de líquido sobre ella. Muy bien. Una vez recuperada y deglutido el contenido de la botella, vamos a ir hacia el piso Transformarnos en instrumento musical, transformarnos en una guitarra, la guitarra del glorioso Keith Kate o Richard, el amigo Richard, Richard, como quieran. Pueden ver la caja, el cuerpo de la guitarra en la parte superior, entre los dos brazos, mi cabeza que vendría a ser donde van las cuerdas si ponemos la mano, y esto que no sabe bien qué es, pero que en realidad es el mástil de la guitarra y esos dedos que se mueven locos ya en la punta serían los clavijeros, ¿está bien? hay cinco, ¿no? pero con un poco de creatividad puede seis o se toma una botella de vino y 10 tenemos guitarra 1 vamos a hacer el bajo ahora el bajo sería de McCartney porque sería de zurdo con no la izquierda tratamos de conformar el instrumento que le da vigor a nuestras interpretaciones. Muy bien. Hecho el instrumento musical, vamos a dar amor ahora. Primer paso de la entrega del cuerpo. Una vez dado, una vez entregado el amor, también como Jagger David Bowie Muy bien Un poco más de amor Una vez hecho esto nos vamos a reincorporar para ir ya cerrando la clase de yoga con el momento Charlie Watts donde nos relajamos escuchamos el silencio y en nuestras cabezas contamos rápidamente hasta 4 1, 2, 3, 4, y 1, y 2, y 3, y 4, y 4 y las variantes que a uno se le puedan ocurrir La clase ha terminado, pero para poder equilibrar la energía que hemos estado trabajando en nuestro cuerpo fue